Entonces, ahora, viniendo para acá, se atraviesa África y Asia, y hay parte de América Latina, uh, cruzando por la, subiendo por la calle, mesón de paredes, como ustedes saben, y a la vez se veían las grullas que van viajando ya hacia el norte, bastante lejos, como la innovación a veces se sitúa lejos del plano del terreno. Entonces, de ese modo, creo que se justifica... Una o sea, se justifica un foro como este en el que intentamos todos pues ponernos de acuerdo y juntar innovaciones y sobre todo sentar la base de futuras colaboraciones nosotros en, esta, en este foro casi sobramos porque la verdad es que eh, está casi todo dicho ¿no? sin embargo, sí vemos que, que habría algunas, algunas vías en las que podríamos servirles bien eh, Supongo que cambiarles aquí. Eh, nosotros arrancamos en, en, nuestro, en este camino siempre movidos por una preocupación que era el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, y eso nos sirvió, pues, como acicate para empezar a trabajar hace como 14 años, más intensamente hace 10 años, en algunas cuestiones, en algunos flecos que creíamos que se estaban quedando un poco olvidados en las fechas recientes ahora se nos dice como aquí les anunciamos que el mundo va cumpliendo con los objetivos del milenio que incluso se ha anticipado ese cumplimiento pero claro la cuestión es que el indicador nos está hablando de fuentes de agua seguras y que algo así como el, el, la meta 7 el objetivo número 7 la meta 10 nos viene a decir que para 2015 la mitad de la población es en fin, un, una determinada proporción, la mitad de la población tiene acceso al agua a sistemas de, a fuentes de agua segura y tal. De ninguna manera quisiera plantear un, un debate entre qué es agua segura, eh, comparativamente hablando entre eh, nuestro primer mundo y el resto. Pero seguramente las dotaciones, la calidad, etcétera, no son las mismas. Entonces cuando eh, desde, desde todos los foros, tradicionalmente se venía hablando de fuentes de agua segura y de, y de dotación, es decir, de caudales, litros persona día, y todos nos estábamos calentando la cabeza desde el punto de vista hidráulico, mecánico, ingenieril, social, sociocultural, organizativo, etcétera, con esas benditas cifras de 20, 25, 30, 40, 50 litros por persona día y tal. Pero estábamos obviando bastante algo que se iba deteriorando poco a poco, o rápidamente, depende de los lugares, que era la calidad. Por eso, pues empezamos a trabajar preocupados por el, por el gran y acuciante problema de calidad hace varios años. Pero volviendo al cumplimiento del objetivo este de, de, de abastecimiento, esto es abastecimiento según los indicadores, es decir, estas personas están registradas como tal, viven en el centro de África, ...concreto en algunas zonas cercanas a los grandes lagos en África... ...cerca del lago Tanganica y del lago Muansa... ...a medio camino entre ambos... ...y también en esta última al norte de Mozambique... ...son fotos muy recientes, son imágenes de este verano pasado... ...y de los anteriores tomadas en, en esta zona geográfica que estoy diciendo... ...o sea, estas personas están consideradas que tienen acceso a agua potable... ...no vamos a decir de calidad porque ya no nos atreveríamos a ello. El caso de arriba de esta esquina, pues Montepuez perdón Montepuez, el, donde están en el Pocito eh, en el centro de una ciudad. Montepuez es una ciudad pues como Parla, por así decir, ¿no? habitantes posiblemente. Y su abastecimiento consiste, entre otras cosas, en inventos como ese de las chapas de hojalata donde más vale que no nos caigamos, y sin embargo de ahí sacamos el agua para beber. Eso es 100% de abastecimiento, de cobertura, Montepuez tiene 100% de cobertura de abastecimiento. Las otras pues son imágenes de este verano también, cerca, un poco más al norte, y sobre todo la largada donde se ha roto la tubería, pues digo se ha roto porque efectivamente para sacar el agua tuvieron que cortar la tubería en el final de un sistema de un pueblo que se llama Kigaga, en el distrito de Kibondo, en fin. ...un determinado lugar de África. Entonces, eh, con todo esto, se nos, cada vez se nos despertaba bastante más... ...la necesidad de hacer algún tipo de control, pero que sea accesible. Y Nosotros no, en este campo no vamos más allá. Colaboramos en otros, trabajamos en otros, de, también de, de abastecimiento en cuanto a cantidad pues cantidad de litros persona día, sistemas mejorados de, de impulsiones, bomba de mecate que antes comentaba Mónica Chinchilla, pues eh, colaboramos con ellos, eh, en fin, estudiamos, copiamos, sobre todo, incluso a lo mejor fuera de cámara habría que decir copiamos o intentamos copiar de la forma más eficiente posible y sobre todo de la más barata, que eso garantiza la accesibilidad. Y así pues la, la Universidad Politécnica nos financió hace unos años un proyecto mediante el cual pudimos adquirir en el mercado blanco adquirimos unos unos equipos de control de calidad que están aquí marcados está claro los que son los que según ustedes ven es a la izquierda y que uno de ellos compramos dos equipos uno de ellos lo, lo depositamos lo dejamos eh, para para que eh, sirviesen en el Perú y con otro hicimos una serie de experimentos que luego fueron grabados como esto como este evento y difundidos, y ordenados, editados y tal, y difundidos a través de Vimeo, de, con una asociación que se llama Ecolutiona, que formaba parte como socio del proyecto. Bueno, pues eh, después de eso hemos seguido trabajando y seguimos haciéndolo, es decir, ahora nos iremos corriendo porque tenemos que apagar nuestra incubadora, porque dejamos ayer unas bacterias como saben nuestros queridos alumnos del máster, participantes del máster, eh, las bacterias ya a las tres y medias caducan, ¿vale?, pues tenemos que ir a apagar el, el aparatito. Pero a la vez que, a la vez que hacemos todo esto, eh, hemos replicado, replicado sería la palabra así más, más modesta, más diplomática, hemos intentado replicar eh, algunos de los elementos que compondrían un mini laboratorio de campo. Estos... Estos mini laboratorios creemos que fueron creados para ayuda de emergencia, sin embargo también sirven bastante para ayuda al desarrollo porque nos están permitiendo eh, comprobar cuál es el grado, de calidad, el grado de calidad del agua, del agua que estamos eh, sirviendo a las poblaciones en los proyectos de desarrollo o, de, o en las rehabilitaciones o, o en cualquier otro, o cualquier otro fin. ...y pues ir pensando e ir proyectando sistemas de, de tratamiento de agua potable... ...estamos trabajando también en sedimentadores, en filtros... ...tenemos algún filtro por ahí un poco gigante... ...de hecho el año pasado en Kigoma eh, funcionó y sigue funcionando... ...un gran filtro de 8 metros de diámetro de gravas, arenas, etcétera... ...que permite una cierta desinfección cercana al 50% incluso a veces más... En cuanto a remoción de coliformes, elimina completamente la turbidez prácticamente y nos deja siempre las NTU por debajo de 5, lo cual, según la OMS, es lo mejor que puede pasar. Bien. En la actualidad, el incremento de, de la turbidez nos está llevando también a estudiar otros sistemas como sedimentadores y tal. Bien. Bueno, pues para todo eso, todo eso sería, eh, no sé, pues brindar al sol o hacer obras inservibles, si no tenemos previamente un conocimiento de cuál es, de cuál es el, el grado de calidad que tenemos. ¿no? Los parámetros básicos que medimos no son los de un gran laboratorio, somos más modestos, pero creemos que es suficiente. Los parámetros son turbidez, que como decíamos antes, pH, temperatura, sulfatos en cuanto a conductividad eléctrica y, sobre todo, mediante cultivos eh, bacterianos, pues el descubrimiento, el conocimiento de, de las, del, del grado de, de la concentración de coliformes ¿vale? y en este sentido tenemos también pendientes la, posiblemente la adquisición y la réplica del sistema de tubos eh, llamado Coli Alert que permite o permitirá eh, a priori saber si hay coliformes o no, simplemente con eso eh, sería una información fundamental para después seguir haciendo análisis o o simplemente pararnos y si vemos que no hay, que, que tenemos cero coliformes... ...pues no hace falta contarlas, el E. coli alert no, no cuenta las bacterias... ...la concentración de bacterias, pero sí permite saber si las hay o no. Bueno, aquí en, en la foto de la derecha vemos el es el reciente de ayer mismo... ...pues podemos ver, gracias a Ené Curtado, gracias a Juan... Rodríguez, que han estado trabajando en la incubadora y en todo este montaje en las últimas semanas, y bueno, hay otros muchos más, Amafalda, etcétera, que, que van colaborando desde hace ya bastante tiempo, yo diría que incluso años, en el desarrollo de estos sistemas. Bien, entonces, y con esto termina nuestra breve presentación, lo que queremos es advertir de que eh, los sistemas eh, serán válidos Serán valiosos si son accesibles. La accesibilidad de, de, de, estos, de estos trabajos Estriba, eh, radica en, en varios aspectos. Uno, el simple estudio. El simple estudio para nosotros es importante. Y otro, que nos hemos dado cuenta de lo, de lo baratos que pueden salir. En cooperación, todos los que hemos participado en ello a lo largo de estos últimos años, hemos podido observar que los costes, o sea, los precios que se nos pone por casi todo son son altos, son más altos que, en cualquier, que para cualquier otro fin. Si uno se hace una casa en, en Mozambique, seguramente te cobran para, para una ONG, por ejemplo, o para un almacén, o, o comprar tuberías o cualquier otra cosa, nos salen más caro que a cualquiera que vaya por allí. Esto es, es así, lo, si queremos reconocerlo, bien, y si no, pues también. En el tema de, de estos equipos, nos hemos llevado la sorpresa de que Comprados en Inglaterra los originales, a 1.500 euros en adelante, incluso más, nosotros los hemos, los hemos compuesto por un coste de 150, 200 euros. Bueno, con, considerando que tuviésemos algo de, de margen, pues llegaríamos a 400, 500 euros a lo sumo. 500 euros es una barbaridad de coste para nosotros, para todo un mini laboratorio, ...por el que hemos pagado en otro lugar 1.500 2.000 euros... Y, ...y ahí en esa diferencia puede estribar, puedes, puedes puede quedarse... ...la viabilidad o no de un proyecto, es decir, de una, una comunidad... ...una BUA de una Water Use Association de, de Tanzania o de Mozambique... ...o de Kenia o de donde sea, puede que no, no, no pueda cometer el coste... ...pagar 1.500 euros para tener un mini laboratorio, pero sí 400 o 500... ...con eso no es que estemos vendiendo el laboratorio nuestro ni mucho menos... ...pero sí advirtiendo de que esto será accesible si es si es eh, económicamente adquirible y si no pues quedará como irrelevante. ¿Vale? Nada más, muchas gracias.